Señores, al próximo invitado, al próximo amiguito de Giovanni. Eh, que vamos a tener aquí. Eh, sí, Dale ha retratado a unos cuantos. Eh, no solo al payaso, no solo al, al bufón de Darwin. Ha retratado a unos cuantos. Eh, voy a... Eh, el, el próximo amiguito, el que, nos, el que viene ahora... Eh, lo voy a presentar con un jingle lo voy a presentar con un jingle eh, el jingle dice así Cabo Malanga me quiere gobernar por eso él se declara presidente para ver si un día la gente a Cabo Malanga lo deja gobernar eso por supuesto no va a pasar nunca eh, Cabo Malanga este bueno como les había prometido ayer, es la segunda participación de aquella conferencia entre eh, eh, estos sujetos, eh, Aciel Babastro, Eliezer Ávila y Gloria Álvarez. En eh, Ese seminario eh, que hicieron que se llama, eh, lleva por título la pregunta ¿Hacia dónde va Cuba? Eh, y por supuesto ellos no no la saben responder, pero ser dijo unas cuantas sandeces que vamos a ver aquí y vamos a responderle. Comienza con esto. Yo creo que el 11 de julio fue el detonante de un proceso que venía pasando hace ya dos años con el tema de los influencers y todo. Había un pueblo que estaba escuchando en silencio en una primera etapa, pero viendo los datos, los elementos, todo, y llegaron. Eh, es decir que eh, aunque él quiere decir que fue el 11 de julio fue un detonante eh, algo que, que ocurre eh, de manera espontánea eh, tiene que decir saludos, Cantelar, gracias por estar acá tiene que decir, no le queda más remedio que decir que eh, esto ocurre por los influencers que esto ocurre es lo que nos está diciendo por las campañas mediáticas que se llevan a cabo mayormente en las redes sociales, en el Internet, en diversas publicaciones, usando también YouTube. Todo esto eh, financiado eh, directa o indirectamente por el gobierno de los Estados Unidos. Eh, esto es una misión de eso, ¿no? Sin duda, eh, eh, es una ambición tácita. De, eh, de que eso fue el causante lo que llevó a los sucesos de el, del 11 de julio entonces no son tan espontáneos como él nos quiere decir sino que fueron provocados provocados, manejados eh, incluso eh, se puede decir que eh, fueron dirigidos en, en el mismo día de la manifestación, como sabemos por otras declaraciones de otros participantes que ya tenían eh, planes previos de salir a la calle ese día 11 y tenían puntos de encuentro y demás. Llegaron a la conclusión muchísima gente que aquello había que tumbarlo. Y en una oportunidad de, de, de crisis extremas, combinando la pandemia con la falta de medicamentos, con la falta de todo, salió la gente espontáneamente a la calle, pero siento que se quedaron empequeñecidos ante la brutal represión que hubo, pero ahí entramos. Eh, brutal represión, no, eh, es decir, este tipo continuamente denigra al pueblo cubano, Si el pueblo cubano es en, se empequeñece, el pueblo cubano se achicopala, el pueblo cubano se acobarda ante la brutal represión. ¿no? Por supuesto que le está llamando eh, cobarde al pueblo cubano porque, por ejemplo, si vemos el nivel, la intensidad, la, dura, la duración de las protestas en Chile, las protestas en Estados Unidos, las protestas en Colombia, en España, en Francia, y vemos el nivel de represión eh, que en, en Cuba nada comparable ocurre, donde se utilizan armas de fuego, donde se utilizan eh, proyectiles, eh, lo que le llaman no letales, o se utilizan gases lacrimógenos, donde se utilizan eh, granadas de, eh, de estas de, de ruido ¿no? para desorientar, donde se utilizan cañones de agua, donde donde hay muertes, desapariciones, donde han habido un sinnúmero de lesiones oculares eh, y los pueblos siguen en la calle. No, los pueblos siguen en la calle y eso no ocurre en Cuba. Entonces él nos está queriendo decir, obviamente eso no ocurre en Cuba porque el pueblo cubano no tiene o no siente la necesidad de hacer eso, si no lo hiciera. Esa es la única explicación eh, lógica de esto, pero él no, él, él, él no le busca la explicación lógica, sino que él denigra él, al pueblo cubano, él ve al pueblo cubano eh, como un pueblo cobarde, como un pueblo que se achica ante la presencia policial. Eh, eso es para que vean, no, Quien, quienes me están escuchando, quienes puedan ver esto en Cuba, eh, lo que piensan estas perso esta personas de ustedes. Entonces aquí, aquí se pone, eh, aquí se po, bueno, se pone un poquito más tosco, miren esto. Más bruto, más bruto. Estamos en un asunto que esa sí es mi especialidad, que es la ingeniería y, y las proporciones de fuerza. Yo siento que pedirle a una madre con hambre, con dos niños en los brazos, que se enfrente a los tanques y los venza, eh, hay un problema de ingeniero en eso. En Cuba. Y bueno, primero que todo que... Que la ingeniería que estudió Eliezer es, es informática, nada tiene que ver con eh, asimetrías de poder, con fuerzas de poder, eso ahí no cuenta para nada. Eh, él no estudió mecánica, eh, ni civil, ni eléctrica. Eh, pero habla de tanques. ¿Qué tanques? ¿Quién vio un tanque en Cuba? ¿Alguien me puede mostrar las imágenes de los tanques? de los tanques utilizados en contra del pueblo. Eso existió en algún momento que no fuera antes de 1959. en Venezuela y en todas partes. Entonces, a mí me da la impresión de que la gente al salir a la calle, enfrentar a la policía le partieron la cabeza a muchísimas mujeres cubanas, vieja cubana con un caldero frente a, a, a las avispas negras y pasó parecido a algo que vi con Guaidó al principio en Venezuela de todas las opciones están sobre la mesa si vio le partieron la cabeza a una pila de mujeres por supuesto, él es incapaz de ofrecer una cifra. Él es incapaz de dar un, eh, una fuente. Él es incapaz de mostrar una imagen. Eh, una, si vemos una cosa que caracteriza a estas presentaciones, primero la de ayer de Asiel, eh el, el realizador, eh, Babastro, y, y hoy con la de Eliezer, imagino que lo veamos también mañana con Gloria Álvarez, aunque no sé, no he visto todavía esa parte realmente, la veré luego, eh, es la falta eh, de rigor en estas presentaciones. Y me refiero a que, es decir, aquí no, no hay un video, no hay un PowerPoint, no, tantos recursos que existen y no se utiliza nada para hacer una eh, presentación con algún eh, apoyo visual, con algún eh, apoyo gráfico. Con algún, eh, utilizando las tantas herramientas, eh, algún video, ¿no? Eh, eh, que ayude, que, de apoyo al, a, lo, a, lo, a lo que se está presentando, pero aquí realmente no hay una presentación coherente, es un tipo hablando sandeses. No se puede decir de otra forma, es un tipo hablando sandeces, eh, inventando cosas a la ligera, que es incapaz de demostrar. Más adelante vamos a ver exactamente, ¿no? Eh, las cosas que son, que es incapaz eh, de demostrar. Eh, el, el, eh, dice, dice Wallace Peña: está tratando de, de trazar un paralelismo con lo sucedido en la plaza de Tiananmen Bueno, pues muy difícil que lo tiene, ¿no? Porque, de nuevo, primero no tiene evidencia de nada, eh, y segundo, vamos, lo que, en, en Cuba no sucedió nada del otro mundo. Eh, vamos, pero miren, donde él empieza a meterse en un hueco ahora, de un hueco ahora de, en, el que no, en el que no tiene salida, ¿no? Eh, vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dice aquí. Hablan las líneas rojas, la ayuda que va por Cúcada, ¿no? La incendian, la queman, la hacen de todo. Y yo creo que la gente llega un momento en que dice, ¿quién más está conmigo en este mundo? Eh, ¿Qué más hay, ¿no? ¿Hay esto solo? ¿Un elefante contra la hormiga? ¿No hay otros elefantes? ¿No hay nadie por ahí en algún lugar que, que, que, que haya alguna proporción de fuerza que pueda eh, defender junto a esa madre o esa abuela algo que es justo en Cuba? Fíjense esto, él habla de asimetría de poder él habla de una asimetría de poder pero por supuesto en su... Discurso en su análisis, en su visión de la historia de Cuba, de su contexto, nunca, tiene, nunca hay espacio, nunca hay lugar para la tremenda asimetría de poder que hay entre los Estados Unidos y Cuba, una asimetría de poder histórica que ha sido eh, eh, de, de la que Estados Unidos ha tomado ventaja eh, por 200 años, ¿no? Y, pero eso no es parte de, del discurso de Eliezer en el análisis de Eliezer esa asimetría de poder no, no, no, tiene, no encuentra espacio no encuentra espacio la asimetría de poder del sur global frente a Occidente a ese constructo que, es occide, que llaman Occidente que realmente es la Europa eh, Occidental y los Estados Unidos ¿no? Eh, pues esa gran asimetría de poder que se ejerce de una manera implacable, que, ha, que cuesta millones de vidas anualmente, y que eh, eh, él no, en su análisis nada de eso, para nada de eso hay para nada de eso hay espacio en su forma de ver el mundo, en, en lo que nos dice, en lo que nos comenta, y esto es alarmante, ¿no? Es, es alarmante, pero, pero es bueno... Es bueno que lo haga... Es bueno que lo haga porque así podemos verlo... Eh, podemos ver su mentira... Su, eh, su manipulación burda... Y, y quedan desprestigiados estos personajes... El, el, el descaro que, que, que encaran... Que, al que ponen el rostro... Queda expuesto claramente... Cuando ellos, eh, cada vez que abren la boca, real, eh, ¿no? eh, en realidad cada vez que abren la boca, porque para colvo son muy. son pésimos comunicadores en ese sentido, eh, incapaces de, de construir una narrativa que sea medianamente atractiva. Y si encuentran, si encuentran algún eco, alguna resonancia en el patio. Es por el dominio abrumador que tienen de los medios de comunicación. Prácticamente poseen un monopolio sobre los mismos. Y eso les hace que eh, que su mensaje sea ob, eh, ubicuo, ¿no? la, le concede el don de la ubicuidad. Y bueno, ¿quién puede con un mensaje que está en todas partes. ¿Quién? Bueno, nosotros. Nosotros podemos comer. Porque los que importan, los que importan nos ven. Y los que importan también lo ven y se dan cuenta. Y yo tengo ahora mismo una duda enorme, honestamente, de para qué sirven. Las Naciones Unidas, el Consejo Universal de los Derechos, la CIDH, la Corte Penal Internacional que dice que va a investigar lo que pasa en Venezuela, pero que no pretende un cambio de régimen ni, ni, ni nada de eso. Que es para pa documentar. Bueno, dura tres años la documentación. En tres años, ¿cuántos salarios hay? Bueno, pues una pila, ¿quién paga? Es decir, ¿para qué sirven las Naciones Unidas? nos dice. Bueno, primero que la UNICEF, la UNICEF eh, alimenta a, a millones de niños. Eh, eh, provee agua potable, material de educación, vacunas, eh, ayudan a refugiados. ¿No? Eh, es decir, eh, eh, ¿qué tú piensas? Que la ONU es Ginebra y más nada. Ayuda a rescatar culturas, a proteger eh, lugares importantes para la humanidad. Le da un foro a naciones desprotegidas donde al ser la voz y denunciar claro, tú no vas a hablar de eso porque eso va en contra de tu discurso y tú, para ti la evidencia no importa porque tu discurso, tu discurso ya está predeterminado Tú no vas a donde te lleve la evidencia, tú ignoras la evidencia y tomas solo aquella, o la fabricas realmente, no la tomas, no usas evidencia, la fabricas, dice cualquier cosa que sirva a justificar tu discurso, claro, cuando los ponemos a la luz, cuando mostramos la evidencia, queda, eh, queda claro que tú lo único que estás hacer, haces es hablar mierda, Eh, coprofilia eso nada más es lo tuyo coprofilia más nada tienes que, que ofrecer ahora vamos a ver las pruebas de las mentiras ¿no? miren esto el salario ese todos nosotros y parece extremo después cuando viene Donald Trump y dice me disculpen eh, estamos en confianza me voy para el carajo de todo esto Ay, que extremo Donald Trump que dice que Oye, ¿cuánto cuesta todas esas instituciones que deberían estar defendiendo a esa vieja que sale a la calle contra las avispas negras? Yo me quedé fundido de verdad cuando yo escuché a la señora Bachelet decir que había comprobado 22, 22 al menos, extra ejecuciones extrajudiciales, que es un nombre bonito para decir un asesinato, en Venezuela, y dos líneas después de su informe dice que, pero también felicita al gobierno de Maduro por los esfuerzos, por el control de la pandemia y que se, ¿cómo tú vas a felicitar? Eh, señores, yo tengo aquí, yo tengo aquí, eh, yo tengo aquí el informe de, de Bachelet, aquí yo tengo el informe de Bachelet, eh, lo tengo en Word, entonces no sé si pueda compartirlo, porque, ah, espérense, si lo, si lo hago así, si lo hago así, creo que puedo compartirlo, denme un segundo. Yo hago así, eh, a ver, a ver, a ver, a ver, detener pantalla, compartir. Acá está. Ahí la pueden ver. Acá en este documento, déjenme agrandarlo. Ahí dice, este es el documento de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela. La fecha del de documento es de 4 de julio de 2019. ¿Eh? ¿2019? ¿Qué les digo con eso? ¿Qué coño podía decir esto sobre la pandemia en 2019? Todavía no había pandemia en 2019. Y nos está diciendo, Vistecito Ávila, el cabo Malanga, eh, el, el, el mamertócrata en jefe, que decía, después de hablar de 22... Eh, de 22 eh, asesinatos extrajudiciales que celebraba la labor que había hecho Venezuela contra la pandemia eso no lo dice en ninguna parte eso no lo dice en ninguna parte como tampoco dice como tampoco dice eh, habla de 22 eh, asesinatos de 22 personas que fueran ajusticiadas eh, extrajudicialmente no lo dice. Es más, es más, para que vean que no solo lo dice eso, sino que lo que acusa el documento es peor. Lo que acusa el documento es peor. Aquí tengo para hacerlo más fácil y accesible. Eh, deja ver. Concho, lo tenía por acá. Lo tenía por acá. Espérense, espérense, espérense. Eh, Deje ver acá. En la historia. En lo que cerré recientemente. Ajá. Espérense. Historia, historia. Denme un segundito, yo lo tenía aquí en lo de las Naciones Unidas. acá está, espérense sí. aquí lo encontré porque el documento es muy largo pero hay una actualización oral que, pre que presenta Bachelet al, al presidente de las Naciones Unidas en esta presentación oral eh, en esta presentación oral se las voy a mostrar acá Vemos, vamos a ver eh, la acusación de Bachelet de Bachelet es muy superior a eso que que dice Lecer Ávila y aquí vamos a, esto nos va a llevar a otro punto dice informe oral de actualización sobre la situación de derechos humanos en en la República Bolivariana de Venezuela dirección de la alta comisionada de las relaciones unidas para los derechos humanos aquí empieza a hablar de un montón de cosas pero vamos a hacer esto Vamos a hacerlo más fácil. Hacemos así en el buscador y vamos a buscar eh, ejecuciones. Donde dice: la oficina del alto comisionado ha seguido investigando las denuncias de posibles ejecuciones extrajudiciales realizadas por las fuerzas de seguridad en 2018 se informó de al menos 205 atribuidas a la FAES otras 37 personas fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas, es decir, estamos hablando eh, los números llegan a un punto que el periódico La Vanguardia cuando hace la cuenta pone la cifra en eh, en 6800 la vanguardia pone la cifra en 6.800. Eh, entonces, y él habla de 22. Para que vean que el reporte no lo leyó, que no miró nada de esto, que es un mentiroso, que lo está inventando. Pero entonces él pregunta, ¿para qué sirve las Naciones Unidas? Eh, por eso Donald Trump se tiene que ir eh, al, al, al carajo, como dice él, o para el carajo. Eh, porque, para, porque de nuevo miente... Y Donald Trump es un tonto que no entiende estas cosas. ¿Para qué sirve ese alto comisionado? Bueno, pues para mentir de esta manera. Si hubieran habido en ese periodo tan corto 6.800 asesinatos extrajudiciales, ejecuciones extrajudiciales hechas por las fuerzas de seguridad del gobierno de Venezuela. ¿Dónde están los videos? ¿Dónde están las fosas comunes? ¿Dónde están los cadáveres? ¿Ustedes creen que si eso fuera real? Real, no hubiera habido una intervención a Venezuela por favor estamos hablando de números que prácticamente son de una guerra civil en Venezuela hay prensa internacional esto fuera imposible de ocultar y, y les digo y, y es es una manipulación porque en el mismo reporte en el mismo reporte eh, Bachelet eh, Bachelet menciona como violaciones de derechos humanos, recortes en la salud y en la educación y problemas en el acceso a alimentos en Venezuela eh, y solamente, esto lo menciona ampliamente, da cifras que esto que lo otro, de pasada menciona las sanciones a las que está, estaba y continúa estando sometida Venezuela. Entonces la falta, la, para, para ella... En su reporte, la violación de derechos humanos está en que el gobierno no puede garantizar esas cosas y no en que hay un bloqueo a Venezuela que impide el acceso a muchos de estos materiales que ella reporta que faltan y que generan las crisis de las que ella habla en Venezuela. Pero la violación de derechos humanos no la pone en las sanciones, no la pone en el bloqueo, sino la pone en el gobierno. Estos son los reportes mentirosos que hacen. Para, para, para manipulación del discurso político, para luego justificar sanciones, justificar intervenciones eh, humanitarias, no esas intervenciones humanitarias. Por eso Estados Unidos no permite que el alto comisionado, la alta comisionada, venga a los Estados Unidos a hacer un reporte, porque se imaginan cómo sería ese reporte. Por eso la alta comisionada no se le permite entrar a Cuba a hacer un reporte porque contarían la misma mentira que cuentan de Venezuela. Entonces, este es el reporte que por supuesto sí le sirve a Trump, sí le sirve a los Estados Unidos para justificar todas estas cosas. Ese es el papel que juegan estas organizaciones mayormente, estas administraciones de, colon de colonias. Eh, para parafreciar a Raúl Roa y este, como mierda de vistecito Ávila, eh, dice que eh, pues mete toda esta mentira, pero podemos ver claramente que él no leyó el documento ni un carajo, no leyó el reporte, se está inventando la cifra y niega el funcionamiento de un organismo que para lo que él quiere que funcione, que es a favor del poder es a favor del de, eh, orden neoliberal, funciona de maravilla. ¿No? Y entonces, eh, bueno, vamos a ver el pa para dónde más nos lleva en esta declaración. Mírenla, aquí siguen las mentiras. Visitar un asesino que acaba de matar 22 gente, pero bueno, fue el domingo a misa. Tranquilo. Se sentó, amable él, bien vestido. Entonces, a mí honestamente... Esto es lo que quiere decir, lo que dice sobre el reporte. Eh, el reporte que según él habla de 22 eh, ejecuciones extrajudiciales, ya vemos que habló de más, de mucho más de 22, es más, el número 22 no aparece ahí relacionado a ejecuciones extrajudiciales, sino que también dice... Que luego habla bien de la labor que hace Venezuela que es a lo que se está refiriendo ahora eh, contra la pandemia. De nuevo, el reporte es de junio del 2019. La pandemia no había llegado. Entonces, por supuesto que el reporte no podía decir nada sobre la pandemia. ¿No? Eso se lo inventó, se lo sacó del culo. Así descaradamente. Me da la impresión de que por mucho que hagamos y que concienticemos y mova, movamos las mentes de los, de los de abajo, de los que no tienen armas. En Cuba, señores, hay un ejército de 3 millones de hombres sobre las armas. Cuba es una isla ejército. Eh, miren esto, porque aquí hay una gran contradicción. No es una isla con un ejército. En Cuba te enseñan a tirar y tirar bien desde que eres un niño en la escuela primaria y yo en el pre sabía dónde estaba la AKM que yo tenía que coger para tirarle a los americanos si venían o a los que junto con los americanos quieren derrotar la revolución y que estaban dentro de Cuba y con las hormonas propias de la juventud, yo estaba loco por coger la AKM aquella en su momento. Y así hay muchísimos jóvenes de los campos de Cuba ignorantes como lo era yo, que lo llevan a la capital y lo meten en una unidad de policía y le dicen tú eres el baluarte de esta nación, y sacan uña y sacan ojo y matan si le das la oportunidad. Es decir, él dice, eh, él dice que Cuba es un ejército. Cuba es un ejército que el pueblo tiene las armas, ¿no? Entonces el pueblo tiene las armas y porque el pueblo tiene las armas reprimen al pueblo. ¿No se da cuenta de la contradicción que hay aquí? ¿No? Eh, eh, esto, es decir, esto es una contradicción terrible. Porque normalmente es el ejército, ¿no? Como debe ser, eh, es como ocurre, ¿no? Usualmente es el ejército con las armas reprimiendo a una población desarmada. Pero está diciendo que el pueblo tiene las armas y el pueblo es el ejército. Entonces, ¿El pueblo se va a reprimir a sí mismo? ¿El ejército se reprime a sí mismo? Miren qué clase de trabalengua. El ejército se reprime a sí mismo. Porque el pueblo es el ejército y el ejército reprime al pueblo. Es que es tan estúpido. Y por supuesto, de nuevo viene a... Eh, subvalorar a todo el mundo como él dice si sí, Eva se autoflagelan exactamente se autoflagelan entonces él dice que todos son guajiritos tontos como él, bueno que tú hayas sido un guajiro estúpido no quiere decir que los demás lo sean, no le atribuyas tus estupideces, tus valores es decir, tu, tus defectos personales no se lo atribuyas a los demás habla por ti Tú eres un estúpido que te crees. Yo, yo fui adolescente y a mí nunca se me ocurrió coger una KM y salir a matar gente. Eso demuestra el clase de mojón que tú tienes en la cabeza. Y no porque no supiera tirar, simplemente porque eso es ridículo. Qué coño que yo, yo en ningún momento de mi vida, estoy seguro que la mayoría de las personas normales en ningún momento de su vida sintieron la necesidad, las ganas de coger un fusil y salir a matar gente no están locos por sacar uñas y sacar ojos ni nada por el estilo eso es para que vean el morbo que hay en este tipo que además después que dice eso es el mismo tipo que dijo que él no estaba dispuesto a morir por Cuba ni por nadie y de nuevo la contradicción estaba loco por coger fusil pero no está dispuesto a morir por nadie este tipo, este tipo es, un, es, decir, es un chiste es un chiste pero qué bueno, qué bueno que habla. Qué bueno que habla. Porque así muestra lo que es. Mientras más habla, más en evidencia se pone. Más en evidencia se pone. Eh, y como dice Cantelar aquí, pero peor sus valores el entendimiento de quienes lo escuchan. Sí, claro. O se piensa que la gente es tonta se piensa de la gente es tonta, pero pero fíjense, eh, porque esto es lo curioso, esto es lo curioso, a él lo escucha mucha gente, se lo ve por YouTube mucha gente, pero cuando llamo una convocatoria no va nadie, ¿Eh? entonces, entonces cuánto, cuánto lo siguen realmente, ¿Cuántos lo siguen realmente? ¿Y cuántos lo ven por morbo? Porque eso es lo que provoca este tipo de morbo, ¿no? Más nada, más nada que eso. Vamos a, a, seguir, a seguir con sus barbaridades. Pero... Eh, Abrazos, Angola, Wambo, coño, qué bueno tenerte por acá. Eh, porque vamos a ver cómo este tipo se sigue contradiciendo. Eh, las cosas que es capaz de decir y hasta dónde es capaz de llevar la mentira. Entonces, bueno, con los youtubers, con internet, con todo eso, gracias a Dios, hay una masa de personas en Cuba que empieza a entender que ese no es el sistema y que debemos cambiarlo pero cuando sale arriesgando su vida para hacerlo, ahora hay más de 500 presos muchos de ellos niños en Cuba y de verdad tú miras para todos lados, tenemos en América Latina gobiernos de derecha, gobiernos de más o menos y tenemos gobiernos de izquierda Bueno, los... aquí primero una pausa rapidita eh, de nuevo nos confiesa de el papel que él y otros como él juegan y las campañas mediáticas juegan en atacar a Cuba. O que intentan jugar, ¿no? Porque no creo que convencen a mucha gente. Eh, pero intentan jugar ese papel de desinformación. Cuando él habla de cambiar la gente, la mente de la gente y de informarlo. Realmente es la desinformación. Desinformación como decir que en Cuba eh, hay menores de edad presos. Detenidos o presos. Eh, eso, eso es falso. Eso es falso. En Cuba no se mete preso a los niños. En Cuba, a, a, a los menores de edad, se le ponen en una escuela, eh, en una escuela especial, escuela de conducta, una escuela de reeducación, donde tienen todas las atenciones, donde tienen eh, sistemas de recreo, donde tienen eh, médicos, psicólogos, especialistas para ayudarlos a participar en la sociedad de la forma eh, como, como, como ciudadanos de, eh, que contribuyen a la sociedad. Eh, pero no se les da condenas carcelarias, ni mucho menos. Como se ocurre aquí en Estados Unidos, eh, que con frecuencia los menores de edad, sobre todo los menores de edad de color, son enjuiciados, o juzgados como adultos. por no eh, Y mira, como dice Avileño aquí, pues, todas mis prácticas fueron con escopeta de perle. Claro que sí, cuando eres un muchacho, tira con escopeta de perle. Eh, por favor, ¿con qué más se tiraba? Eh, Escopetica de perle. Y cuando más, ya cuando eras adulto, te dejaban sacar, y eso creo que era un peine de tres balas, nada más tenía, la escopeta de 22. Por favor. Eh... Este tipo es un chiste y un una mentira, ¿no? Eh, todo lo, lo que nos dice. ¿De izquierda? ¿Para qué voy a hablar de ello? Pero cuando vamos a la votación por las Naciones Unidas, ¿por quién votó Brasil? Averígüeme, googleámelo. ¿Por quién votó el gobierno de Bolsonaro? Bueno, contra las sanciones de los Estados Unidos. ¿Por ¿Quién votó Colombia? Duque, con su gobierno ¿Contra las sanciones? Ambas cosas son falsos eh, Hubo tres países que votaron a favor de las sanciones Esos tres países fueron Estados Unidos, Israel y Brasil ¡Imbécil! Mentiroso Colombia no votó en contra Colombia se abstuvo de votar Colombia y Ucrania Dos países lacayos de los Estados Unidos Por favor, no se puede ser tan mentiroso. Brasil votó a favor de la... Es decir, en contra de condenar el embargo, el bloqueo. Votó en contra de condenar el bloqueo, porque es como lo dice el documento, bloqueo. Y Colombia se abstuvo junto con Ucrania. Y este mentiroso viene a decir esa, esa barbaridad ahí. Ven como todo, todo es una manipulación descarada, burda. No hay, no hay respeto alguno por la verdad. Es que no hay vergüenza. Ni se pone colorado para decir mentira. a la dictadura por quién votó Ecuador no sé, alguien me dijo que el gobierno de Ecuador era de derecha y que defiende la libertad y que está y que no llegue el Castro votaron a favor de la revolución y de Cuba y de todo eso cuando van allí porque nadie se para en las Naciones Unidas a criticar los 500 y pico presos políticos que hay, nadie de América Latina digo, no digo nadie, digo aquí estamos los ciudadanos sentados pero yo me hablo, yo hablo del poder sin embargo llegan al poder Prometiéndolo a sus pueblos, frenar eso. Fren. Casi, casi. Eh, eh, casi. al Gola Wambo Me dice, yo cuando veas un negro colorado, corre, brother. Sí, pero Eliezer Ávila dijo. Ahí está, búsquenlo. Por ahí está. Eliezer Ávila dijo, cito textualmente, yo no soy afrodescendiente. <risa> No, así lo dijo. Así que él puede ponerse colorado. Me dice Candelar que ponga el comentario eh, de, de Joan, sí, el comentario de Joan, que es muy, muy aceptado, que dice en Cuba los niños aprenden a disparar para defender a su país del imperialismo. En Estados Unidos los niños aprenden a disparar para matar a sus compañeros en la escuela. Hubo una diferencia inmensa, inmensa. Todo este tipo dice que ningún gobierno de esto de derecha eh, condenó a Cuba. Eh, mira, se dieron, se es, eh, desfilaron para hablar mentiras sobre Cuba. Piñera, la calle, Duque, incluso Boris, el el recién electo, eh, el presidente electo de Chile. Es más, tú mismo celebraste eh, la falta de respeto de la calle con Díaz-Canel. ¿O tú no lo recuerdas? Porque tú no puedes ponerte a aplaudir en la calle y ahora decir que eso no ocurrió. Bueno, si sí puedes, lo estás haciendo, lo estás haciendo. Aquí no hay pudor alguno. No hay, es decir, cero pudor. Esto, esto realmente es la, la conducta de un mitómano, de un sociópata. frenar eso en sus países, no, cuidado, que esto no sea una Cuba, o una Venezuela. Pero cuando te dan el micrófono, nadie se para a decir que en Cuba y en Venezuela las Naciones Unidas y que si tú no lo sancionas, hay dos tipos de dictaduras en el mundo, las cuestionables y las no cuestionables. El sueño de las dictaduras cuestionadas es formar el selecto grupo de las dictaduras no cuestionadas. Yo el otro día estaba leyendo eh, Tailandia. Oye, aquí hablamos de Cuba porque nos conocemos y eso. Ustedes han visto las payasadas del rey de Tailandia. Tú sabes que para hablar con el rey de Tailandia tienes que venir pasando la lengua al piso como tres kilómetros, llegar aquí, acostarte y hablarle con él. No, yo nunca he escuchado un amigo hablar de Tailandia. Tú sabes que... Eh, bueno, él no ha escuchado hablar de Tailandia porque eres un tipo poco eh, informado. Eh, pero lo curioso es que ese, ese detalle que él dice, eh, ¿no? Eh, de, de, de que hay dos tipos de dictadura. Eh, no es la palabra que él usa exactamente no es frenar eso en sus países no el poder para decir que en Cuba y en Venezuela y las no cuestionables el sueño ah, cuestionable y no cuestionables y que el sueño de toda dictadura cuestionable es convertirse en una dictadura no cuestionable eh, bueno como ya hemos visto hemos mostrado eh, la de, eh, eh, a Cuba se le cuestiona y se le acusa de dictadura Señores, la única dictadura no cuestionable no mencionable, porque el idiota bueno, no es un idiota eh, el descarado Vargas Llosa por ejemplo, alguna vez dijo que México era la dictadura perfecta el PRI era la dictadura perfecta porque continuaba reeligiéndose y en un sistema multipartidista y nadie lo acusaba de dictadura Obviamente no era perfecta porque él la acusó no era perfecta porque él vio los problemas en su la dictadura perfecta, señores, es el orden neoliberal. Es lo que ocurre en sistemas como los Estados Unidos, donde hay dos partidos que son idénticos y se alternan el poder dándonos la, in... dándonos la impresión de que hay una democracia cuando realmente es la misma clase que gobierna con las mismas políticas constantemente. Y es tan buena en su trabajo que todo el mundo la exhibe como paradigma de la democracia. Esas son las dictaduras no cuestionables. Pero para eso, para Eliezer, con sus lentes eh, de Milton Friedman eh, clavados en el cerebro, es imposible verlo. Esto es el problema Entonces cae en esta muela barata, eh, dictadura cuestionable, no cuestionable, eh, que lo que, que, que es una barrabasada, eh, es muela de esa de simplona, bo, bobalicona, de nuevo ausente de. Eh, eso es eh, eh, argumentación de memes. De memes. tirando algunas platitudes para aquí para allá, y, y ahí dije algo, no has dicho absolutamente nada. Porque eres incapaz de establecer, primero que todo, eh, algún, algún vocabulario, algún lenguaje, eh, alguna nomenclatura que nos permita seguirte. Es todo vacío, esto es vago, esto es hablar mierda y, y nada, y vengo aquí a hablar mierda y me reúno con dos o tres, hablamos mierda entre nosotros, nos aplaudimos a nosotros mismos y después ponemos eso en un currículo y nos llamamos expertos. Esto se llama, eh, esto es la autocomplacencia, literalmente hacerse una paja. De las dictaduras cuestionadas es formar el selecto grupo de las dictaduras no cuestionadas. Yo el otro día estaba leyendo eh, Tailandia. Oye, aquí hablamos. Bueno, aquí no hablamos mucho de eso. ¿Y por qué hay dictaduras no cuestionadas? Bueno, eso lo sabe Cuba y Venezuela. Dicen, si nosotros perseveramos. Si aguantamos el palo, esta gente se cansa. No, no, no es aquí, me, me equivoqué en el tiempo. Estoy en el 22 y era en el 23. Ahora sí. Las Naciones Unidas, si allí no hay 20.000 oficinas, no hay ninguna. Y 20.000 oficinas, ¿para qué? Si tenemos que crear en el mundo una institución no sé si es la policía del mundo lo que sepa, pero con un verdadero poder y con esto termino, porque aquí hablamos de Es decir, hay 20.000 mil, dice, eh, oficinas en las Naciones Unidas, dice que para qué? No, bueno, para hacer esos reportes como el que tú acabas de citar y no leíste que se levantan calumnias contra países enteros para justificar sanciones. Pero también para alimentar niños, eh, hay que decir lo bueno también. También para llevar material de educación, para llevar vacunas, atención médica a algunos lugares. Eh, eso es lo que es decir, para eso, pero principalmente es para, para hacer reportes como ese que tú no te leíste. Y viniste aquí y metiste una guayaba. Para eso están las Naciones Unidas. Y justificar las sanciones a Cuba, a Venezuela, a Irán, a Rusia. Justificar toda, eh, todo el despliegue militar de la OTAN. Para eso están las Naciones Unidas. Pero no, él está pidiendo una policía del mundo, dice. Una policía del mundo, porque ya no existe. Porque eso no existe. Porque, porque parece que él no se ha enterado de, de, la, de la OTAN, de la existencia de la OTAN, él no se ha enterado de el despliegue militar y, y naval de los Estados Unidos en todo el mundo y la tremenda presencia que tiene, eh, es su, su eh, el rol que se atribuye a sí mismo de, de garante de democracia y paz en el mundo. Eso es, parece que, no sé, él se despertó ayer de un coma eh, no, estaba como como Ruperto de vivir de cuento, se metió 28 años en un coma y, y ahora se puede hablar y te dice toda la vida de toda la vida y de toda la vida que tú has estado bajo una piedra toda la vida claro en la comuna que hay una policía del mundo eh, y es el imperio yanqui lo que él quiere que él quiere que haga más, que, que bombardee más, que invada más, que sancione más, que bloquee más, que viole más derechos, eso realmente es lo que él quiere. Siempre que sea lo rojo, ¿eh? siempre que sea lo rojo, siempre que sea a, a, a esa pobre gente que, que, no tiene, en, que, eh, que no tienen en ellos el gen de emprendedor. Ya mandamos el informe, ya denunciamos. Eh, Déjenme explicarle algo, como yo lo veo, una diferencia entre denuncia. Vamos, ahora viene eh, la parte final. La parte final que es, eh, digamos, la ignominia en sí. Tú ves tú cierra el niño. Y hay que poner un, un portaavión. Oye, de verdad, que ¿hay que poner un portaavión? ¿Cómo que no hay que poner un portaavión? Hay 15 niños presos en Cuba por decir quiero libertad. Coño, pon el portaavión. Si sí, tienen que volar los aviones y si sí, tienen que eso, si sí, tienen que de verdad conmoverse el mundo con algo, porque para qué es la fuerza militar de la democracia? Si a través de la cultura y la educación, sin tirar un tiro, te van a tomar el mundo democrático entero. Nos desmovilizamos después de la Segunda Guerra Mundial. No, después después de que se cayó el muro de Berlín, las democracias dijeron, ya el comunismo aquí se acabó. Vamos a dedicarnos a bailar ahí en Neme, que se pone buenísimo por la noche. ¿Tú crees que Cuba, dos focos comunistas de todo el mundo, van a volver a virar esto al revés? Y bajamos las armas. Y los comunistas han hecho como los espartanos. No tienen la razón, pero perseveran, coño, con cantidad. Y entonces, bueno, yo digo, las democracias son pequeños tanques de guerra, la, la, la, perdón, las dictaduras, las democracias son grandes peceras y por pequeño que sea un tanque de guerra, choca con una pecera enorme y la hace talco. Las peceras, tú miras hacia adentro y ves todos los problemas que tienen los peces. En un tanque de guerra tú miras para adentro y no ves nada. No sabes lo que está pasando. Entonces yo creo que hay que hacer algo con poder. Y, y yo estoy dispuesto, yo soy joven, tengo más o menos me queda fuerza, tengo bifi y eso, pero yo cargo algo todavía. <risa> Yo creo que hay que hacer algo con fuerza, una juventud latinoamericana comprometida con esto y que de verdad haya una fuerza capaz de transformar cosas en, en, en, en Latinoamérica y el mundo. Unos cascos blancos de la libertad, algo mm -hmm. así. Linda, linda idea. Eh, ese final, ¿no? Ese final donde él pide portaaviones, invasión, que vuelen los aviones. Eh, Y, y dice, hay que hacer algo con fuerza. Y a eso le responde el impresentable de Orlando Luis Pardo Lazo con linda, linda idea. Ese, ese es, el, el, esa es eh, el tipo de persona que estamos viendo, ¿no? El tipo de persona... Eh, que es capaz de pedir invasión para su pueblo, que es capaz de pedir bombas, muerte, miseria hambre, enfermedad ser despreciable si lo hay sobre la faz de la tierra no hay ser más miserable que el que pide la muerte para su propio pueblo de verdad que es lo peor, para colmo estúpido, porque dice que en, en una pecera tú miras para adentro y se ve todo y en un tanque si miras para adentro no se ve nada. No, si miras para adentro de un tanque lo ves todo. Si miras desde afuera es que no ves nada porque el tanque es cerrado. Pero si miro adentro, claro que lo veo todo. No, como si entro a tu casa lo veo todo, pero si miro desde afuera no lo veo. imbécil. ni siquiera es capaz de, hacer una, de, de, de formar una frase coherente. Eh... Pero por supuesto, ¿no? El, el, que, el que empuja no se da golpe. Él pide eh, portaaviones, y, eh, portaaviones y, y bombas americanas, pero él incapaz de ir, ¿no? Él incapaz de coger, un, de coger un granma y subirse a la sierra. Ahí sí que no, eso jamás. Él, él, él al revés, él cogió el primer avión que pudo y salió para afuera y ahora a empujar. A empujar desde aquí, como todos los cobardes, ¿no?